Muy buenas noches, hoy nos encontramos aquí en el sector de Pueblo Nuevo, hoy vinimos a ver eh, la reacción que tiene el equipo de Pueblo Nuevo ya que ayer obtuvo la primera derrota de la serie final y nos encontramos con el señor eh, Mao, muy cariñosamente, gerente general del equipo de Pueblo Nuevo. Eh, vimos un equipo de Pueblo Nuevo eh, tener una, un primer partido victorioso. Luego de ese partido viene en el día de ayer una derrota. ¿Cuál fue el factor el cual le dio la, de, la, la victoria en el primer partido? Y luego viene el equipo con esa derrota. Bueno, en primer lugar, muy buena noche eh, al pueblo franco-macorizano, que día a día se da cita al tabloncillo del San Martín de Porto. Bueno, la primera victoria que nosotros tuvimos frente al combinado de Santa Ana se debió a que el equipo fue motivado, el equipo tenía deseo. ...de ganar ese juego para demostrarle al sector de Santa Ana... ...que en esta zona todavía hay buenos jugadores. Bueno, eh, la pregunta sería... ...¿qué factor incidió en el día de ayer para que Polo Nuevo tuviera su primera victoria? Vimos un Polo Nuevo con, con un primer partido con mucha ansia de ganar... ...unos muchachos con mucho entusiasmo. ¿Qué pasó en el día de ayer? Bueno, como tú sabes, el baloncesto es un deporte que tú puedes tener un día en el que tú llegas y en sexta 20 puntos, 30 puntos y tiene un día que tú vas con... va en baja, como se dice. Eh, el equipo ayer no se sentía eh, muy bien eh, en el aspecto físico de algunos jugadores porque habían hecho una salida hacia una playa, Nagua y se sentían un poco decaídos. Ese fue uno de los factores que influyó para que el equipo no se sintiera con el mismo ánimo del primer juego cuando se inició la serie final. Pero tenemos la esperanza de que ya ese ánimo volvió para atrás a, al cuerpo y a la mente de cada jugador, como tú lo puedes ver en estos momentos, ya que están realizando su práctica que le hacía falta. Eh, señor Mao, por último, expectativa para el día de mañana, tercer juego, serie 1-1, una una, expectativa del equipo de Pueblo Nuevo. Bueno, según yo he hablado como gerente de, de este equipo, según yo he hablado con los muchachos, creo que para mañana las posibilidades de Pueblo Nuevo llevarse el triunfo de mañana son muy buenas y creo que ellos se mantienen positivos en ese aspecto porque es justo que ya Santa Ana nosotros tratemos de quitar esa corona y ellos están impulsados y motivados a que mañana ellos van a traer triunfo a esta zona. Nos encontramos aquí en el sector de Polo Nuevo con Jesús López, un jugador del sector de Polo Nuevo. Jesús, en el día de hoy vemos que hay un equipo que está practicando. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Primeramente, primeramente buenas tardes. No, nos sentemos nos seguros. Estamos eh, tratando una zona para defender el contrario, una zona practicando la de hoy para el juego de mañana. ¿Qué tienen ustedes para el juego de mañana? ¿Qué factor? Porque vemos que vinieron con una derrota en el día de ayer. No, lo, los factores es incluirnos en el, en el corte atrás, para que le, la bola no llegue a la esquina, y policía y a Eddie y, y, y a Jemien, que son los, los ofensivos de ese equipo. Bueno, eh, ¿tú crees que podría, esa, esa, esa actitud que ustedes tienen podría dar solución al problema de que ustedes ayer tuvieron la primera derrota del torneo? No, claro que sí, porque vinimos hoy a, a ponernos objetivos para, para hoy, está, por eso estamos criticando. Y tú sabes que yo lo que quiero es que la fanaticada del pueblo nos vengan a apoyarnos. Mañana vamos con todo. Hay unos matrilleros, la gente de Santa Ana que se preparen, que estamos para eso. En la noche de hoy nos encontramos con el manager Jan, Jan Liberato, que nos vas a decir cómo se siente y qué estrategia tiene muy cosas, Nos seguimos muy bien, con mucha energía Por lo cual estamos trabajando aquí Estamos entrenando para ver los fallos Que tuvimos en el juego pasado Entonces ahora lo que vamos a tratar de corregir Los fallos que Pudimos observar en el juego pasado Entonces ahora lo vamos a replantear Recapitular nuestro otros juegos para obtener la victoria del En el juego próximo, el juego de mañana. Ok, me dijiste que me hablaste de la derrota Y me hablaste de lo que viene, ahora pregunto ¿Qué pasó en el juego de la derrota? Bueno, pasó, hubieron unos pequeños problemitas de desgaste físico, los muchachos, un juego muy, eh, muy físico, un juego muy exigente. Los muchachos no estaban eh, mentalmente, todos no estaban preparados. Eh, ahora sí hicimos varias reuniones para que los muchachos se pusieran en actitud de juego. Estamos, ahora sí tenemos la energía y tenemos la armonía que necesitamos para ganar el partido que, no, que nos resta. ¿Qué eh, alternativa tienen? para el juego de mañana, para poder venir, salir a ganar sabiendo de un equipo de Santa Ana, que también viene a lo mismo. Ok, nosotros vamos a plantearnos en nuestro, lo que es nuestra base de juego, jugar un juego alegre, movilizar la pelota y defender bien duro.